Aquí hay una para el profesor Pablo Donoso. Pablo, el discurso de la industria en Chile, que asegura que las plantaciones de racimo, ¿qué opinión tienes del discurso de la industria forestal en Chile que asegura que las plantaciones de rápido crecimiento son la estrategia para cumplir compromisos de fijación y secuestro de carbono en nuestro país, asumido en el contexto internacional de mitigación del cambio climático? Considerar además que la fijación y el secuestro no son lo mismo. ¿Qué opinas de eso, Pablo? Eh, bueno, la, eh, la, la, la, las plantaciones, eh, si uno tiene probablemente una pradera eh, y establece una plantación, eh, eh, sin duda que la plantación al cabo del tiempo va a tener más carbono que en la pradera, pero... Eh, ese tema, eh, eh, bueno, es de una tremenda importancia y resulta que, claro, una plantación como, como lo vimos delante, eh, crece muy rápido y acumula carbono muy rápido, pero lo que llega a acumular al cabo de 14 o de 20 años se, se, se trunca y se va para atrás y por eso que el promedio del carbono que captura una plantación es como el promedio de la, del carbono que tenía la edad, la plantación en su edad promedio, digamos. Y ese carbono que se acumuló muy rápidamente, justamente porque las plantaciones crecen de rápido crecimiento, crecen muy rápido, eh, es muy inferior al carbono que logra eh, tener retenido un sistema de un bosque adulto, que incluso podría ser una plantación adulta, eh, un bosque adulto, que, con una mezcla de especies que ocupan mejor en conjunto el, el, el ecosistema, con un suelo orgánico muy desarrollado, con una gran cantidad de material leñoso. Eh, son, son dos sistemas absolutamente distintos en términos del, del, del carbono que tienen acumulado. Entonces, como mejor estrategia para... para, para para, que, para netear el tema del carbono en los ecosistemas forestales y plantaciones del país, eh, lo mejor que podemos hacer es evitar que se sigan degradando los bosques eh, nativos eh, y recuperar eh, los bosques nativos degradados, especialmente que, que tienen unos niveles altos, dependiendo del nivel de degradación, pero que tienen niveles altos de carbono y a través de su enriquecimiento, de su manejo, eh, pueden incrementar significativamente el carbono para llegar a un escenario que ojalá tuviésemos que cada unidad de bosque y plantaciones tuviese mayores niveles de carbono y, y, y la estrategia más rápida para lograr eso no es estableciendo plantaciones, sino que es eh, enriqueciendo y recuperando bosques degradados que hoy día tienen mucho carbono. Eh, y conservando y manejando adecuadamente los bosques nativos, particularmente los bosques nativos eh, que ya tienen niveles de biomasa acumulada bastante altos. Eh, pienso que la estrategia va por ahí, particularmente en un escenario de esta década, que es una década clave para la restauración eh, de los bosques y para que estos bosques cumplan crecientemente con este rol. así que Esa es mi visión al respecto. Muy buena respuesta, Pablo, y, y muchas gracias por la claridad a, al expresar también tu idea. Eh, aquí hay una pregunta eh, general que dejo abierta, si la quieres contestar tú o, o si la quiere contestar Sergio, que ¿cuál es el compromiso real de las empresas? ¿Cómo ven ustedes el compromiso real de las empresas frente a la intervención de sectores donde se encuentran zonas de protección? Y, eh, protección forestal o PROFO, eh, la recuperación de la flora nativa, y se cumplen dichos estándares. Sergio. Pri, primo, yo creo que usted, eh, usted puede hablar ahí al respecto. Yo creo que es bien difícil eh, emitir un juicio de valor, porque ahí uno tiene que decir eh, cuál, eh, por qué la empresa hace lo que hace. En realidad, la empresa debería explicar más que nosotros hacer una interpretación de por qué por qué lo hace eh, el, yo yo creo que lamentablemente el, el sector forestal de plantaciones eh, va por lo menos una década atrasado a lo que se debería haber haber hecho respecto a protección y, y plantear nuevas formas de eh, mantener el, el, el el negocio vinculado a, la, a las plantaciones. Muchas gracias, Sergio. Oye, aquí hay una pregunta eh, que es directamente hacia ti. Eh, al parecer la tala raza tiene manga ancha en la legislación forestal y en el CEIA. Sin embargo, existe una herramienta ambiental que se utilizó en el santuario del río Cruces y en en los ríos demandada por daño ambiental. ¿Por qué crees que en Chile no se ha ocupado esta herramienta para parar los daños efectuados por la, la raza? Eh, yo tengo una, no una certeza, pero tengo una profunda sospecha que es eh, también porque hay un conjunto de eh, acciones en otros rubros eh, creo que este ya es un problema país, ¿no? No, y que por supuesto se visibiliza en el sector forestal, también se observa en el sector de la salmonicultura. Tú, Pablo, lo tienes muy claro de cómo se desarrolla también en el sector agrícola, donde también tienen manga ancha, entonces eh, yo con esto no quiero proteger el sector forestal, pero este es un problema que no es exclusivo del sector forestal, este es un, pro un problema que nos está explotando en la cara en distintos sectores eh, vinculado a básicamente eh, o no fiscalización o una inacción de parte del gobierno respecto eh, a, a cómo se protege efectivamente el medio ambiente regulando los lo otros elementos que son normales dentro de un proceso productivo. Absolutamente de acuerdo contigo, Sergio, y hay una pregunta que un poco apunta a eso, porque esto ya es un tema de, de, de país, que, entendiendo que estamos en un proceso constituyente, eh, la mayor relevancia es del golpe militar en el año 73, eh, ¿cómo se cree que este tipo de materias puede quedar establecido en la Constitución? ¿O, o debemos confiar en nuevamente ser intérpretes de la Constitución y se hagan leyes de discreción, como ocurrió hasta ahora? Bueno, aquí... Eh, el tema de la discusión constituyente, creo yo, eh, no, no es un, una instancia para abordar más tan específico como, como un sector. La constitución lo que va a hacer, nos va a dar el marco para que después se puedan establecer políticas públicas y líneas de desarrollo para un país. Entonces, en este sentido, es sumamente importante que la nueva constitución garantice el derecho de vivir en un ambiente sano, no libre de contaminación, y que también... Hay, un mayor, eh, hay una mayor preocupación y, y certezas con respecto a lo que es la planificación territorial. Planificación territorial en el ámbito no solamente urbano, que siempre se ha enfocado más, más ahí, sino que también en rural. Que muchas veces, como sociedad, no percibimos los impactos que nosotros vemos en el clima, por ejemplo, o, o en algunas situaciones cotidianas como disminución de del agua, el aumento del calor, se dan en los espacios urbanos porque en los espacios externos se está interviniendo. Es decir, aquí nosotros vemos algunos sectores como unidades aisladas del territorio cuando nosotros deberíamos empezar a apreciarlos de una mirada eh, más integral y, y específicamente para no afectar, por ejemplo, la sensibilidad de las cuencas hidrográficas y así aminorar beneficios que nos entrega la naturaleza para nuestra eh, sobrevivencia, algo sumamente relevante en este contexto de cambio climático y, y, por qué no decirlo, también de crisis sanitaria. Entonces, ahí va más ese tema, hablar un poco de eh, entender que la naturaleza también eh, son seres vivos y, y que tienen los mismos derechos que nosotros en el territorio, y también entender que el territorio no son solo... Eh, no se configura con sectores aislados, sino que es un conjunto completo y, y que tiene relaciones entre sí. No sé si Sergio y, y, y Pablo le, le gustaría aportar algo más en esa pregunta. O sea, sí, yo creo que, bueno, no sé si han escuchado que hay algunos países de América Latina que han redactado lo que se llama constitución ecológica, digamos, eh, entonces claro lo que lo, lo que hay, la figura que hay que cambiar en bueno ustedes saben yo soy forestal a mucho orgullo y varios de los que están me imagino la mayoría de los que están acá no son abogados digamos pero y, yo, y en consecuencia yo tampoco pero lo que la figura que hay que cambiar es la, justamente la la, la, la figura actual que hay en la constitución, que, que, que, que configura un Estado débil, solamente subsidiario, que fundamentalmente no se puede meter en las iniciativas privadas, hacia un Estado que sea garante del buen vivir, de la sustentabilidad de, de, del territorio chileno y en consecuencia de nuestra seguridad nacional, porque hay muchos aspectos. Que, que tienen que ver precisamente con el buen o mal manejo de los bosques que al final tienen repercusiones sobre, sobre el buen vivir justamente y nuestra seguridad nacional, justamente en la línea del buen vivir. Así que yo creo que ese tipo de cambios van a ser eh, fundamentales. La, probablemente hay algunos acá que saben del recurso que, que puso la agrupación junto con otra gente en contra de las sustituciones de los bosques esclerófilos en la zona central y, y bueno, ahí justamente la Sociedad Nacional de Agricultura intentó revertir ese fallo y que por lo menos a nivel de Corte Suprema no fue revertido eh, justamente para que se garantice el derecho privado al uso de, de la tierra. Y fue afortunadamente rechazado porque bueno, justamente como dijiste tú Pablo, los tiempos están cambiando y hay que empezar a ponerse a tono. <risa> Absolutamente, estamos en una época de cambio de paradigmas y no solo en Chile, sino que también lo vemos a nivel mundial, Latinoamérica, Europa, Asia. Así que creo que siempre es importante eh, pensar que nada es estático, sino que, y que todo está sujeto a cambios. Entonces es importante ir avanzando con esos cambios que se van dando progresivamente eh, por distintas circunstancias. ¿ya? Aquí hay otra pregunta, que se hace que es abierta, ¿Es posible proteger de verdad las quebradas y las, las microcuencas? ¿Alguno de ustedes la quiere contestar? Buena pregunta. Sí. Eh, la, eh, bueno, o sea, obviamente que sí. Pero, sí. <risa> ob obviamente que es posible la... Sí. Si nosotros tenemos la, la, la herramienta, el conocimiento y el criterio para, para, para manejar eh, eh, básicamente todos los recursos naturales, el ser humano hoy día está eh, interviniendo en la naturaleza en forma masiva y claramente que existe la posibilidad de que en cada uno de los recursos naturales que se interviene en la naturaleza, estas cuestiones se hagan bien y obviamente... En términos de protección eh, de quebradas, eh, eh, ahí, bueno, eh, eso siempre va a tener que variar en función de la topografía, la pendiente y el tipo de suelo y ese tipo de variables. Es cierto que hay un colega en la universidad que trabaja mucho en esos temas, Víctor gerding que justamente señala que no solamente la protección de las quebradas, sino que el tipo de talarraza y modo de talarraza en general que se debe hacer en el territorio depende justamente esta matriz de variables. Pero en relación, volviendo al tema de la protección de las quebradas, obvio, hay que establecer eh, límites de quebradas, de, de protección de quebradas, que, que eviten que, el, que, la, que, la, que la erosión y los nutrientes que, que ocurren, que se liberan después de la talarraza, eh, lleguen a los, a los cursos de agua. Eh, y es más, incluso el... El, el, el, hay, un, hay un colega, no me acuerdo si era Australia o, de, o, de, o de, eh, Afri, eh, de Sudáfrica, que planteaba que con, un, con, con una adecuada protección de, de las quebradas eh, y que con rotaciones más extensas, efectivamente los conflictos de las raza asociadas a, a, a, a la erosión, por un lado, y, el, y los daños sobre los cursos de agua, y por otro lado, los beneficios de las plantaciones en relación a acumular más carbono, se mejorarían significativamente. Así que sin duda la respuesta a la pregunta es que sí, sin duda que se puede hacer. Muchas gracias por, por tu respuesta, Pablo. Aquí hay una persona que nos indica, eh, Simón, que hizo una investigación por cinco años en una empresa en la zona de Arau Respecto a tus afirmaciones, haciendo alusión a la presentación de Pablo, aunque solo no un podría, puedo comentar que en muy fuertes pendientes, zona de Carampangue, luego de la tala arrasa de pino, pusimos medidores de erosión eh, con la Universidad de Concepción, Roquan, y el efecto de arrastre del suelo era nulo, gracias a la maraña de miles de oscuros que tiene el agua para correr y erosionar. Lo otro es que la zona de Arauco y mediciones de cuatro rotaciones seguidas donde la productividad es cada vez mayor. Totalmente de acuerdo en que no es para el bosque nativo. Muchos amamos el bosque nativo y apoyamos a su vez las plantaciones. No nos pongan en amigos y enemigos, por favor. A ver, antes de, de un poco contrastar esto, aquí, eh, bueno, esta es la idea de la ciencia también. Así como que hay estudios que muestran estos resultados favorables para este tipo de prácticas, hay bibliografía generada durante muchos años con respecto a los impactos negativos que ha generado en sector Y como bien nos explicaba Sergio eh, en su presentación, y también Pablo lo hacía notar, que no necesariamente las prácticas que se realicen en un sector van a tener los mismos resultados que en distintos, porque no es pensar como que las condiciones eh, topográficas o geográficas son homogéneas, y eso no pasa en la realidad. Así que esta es la idea eh, de generar un debate, con sustento científico, y de ahí que esto sea un insumo también para evaluar si las políticas públicas y, y también prácticas que se están realizando van acordes a lo que se está desarrollando en investigación. O sea, eso es una vinculación que es sumamente necesaria hacer en, cada vez que vemos un Estado que se aleja cada vez más de la ciencia. Esa es una discusión. Y por otra parte, no se trata aquí poner enemigos a las plantaciones, a los defensores de las plantaciones y el bosque nativo. Esto se trata de poner con argumentos sólidos eh, sobre la palestra y ver con antecedentes también qué es lo que se ha hecho en Chile, cómo se ha hecho, rescatando lo bueno, pero también no mirando para el lado con respecto a lo malo que se ha hecho y así poder avanzar en un modelo de desarrollo sea mucho más equitativo y que también que sea coherente con las condiciones actuales que vivimos como país y como planeta. ¿Ya? En ese sentido, es que lo mencionó antes y yo también estoy de acuerdo que como sector forestal estamos muy desactualizados en, en, en muchas materias. Y la verdad es que dentro de nuestro sector se ha avanzado bastante en investigación, hay mucha investigación, pero sin embargo, no, algo pasa que no hay una vinculación para poder establecer políticas públicas, para poder... Eh, actualizar la forma de manejar nuestro sector. Y no solamente lo vemos con las plantaciones forestales, sino que también lo vemos con la ley de bosque nativo. O sea, hoy en día tenemos que tomar lo que se ha hecho en la academia, en los institutos de investigación, y que tomar de eso para poder actualizar nuestro sector. Es una necesidad. Eh, Pablo, no, no sé si quieres contestar ahí a, a, a Simón con respecto a su... Sí, eh, la... Su... Sí, eh... Gracias, Simón, por, la, por, el, por, el, por el comentario y, y, y no dudo que, que pueda ser así. Tú mencionas que incluso eh, tú lo has medido, pero bien como reiteró Pablo ahora y como, como lo dice, como mencionaban antes, como lo dice el, el, el colega Gerdin, depende, esto depende mucho del tipo de suelo, eh, depende... Depende de la topografía, de la pendiente, del tamaño, una, una, una serie de variables. Eh, eh, es, un, es una cuestión compleja y sin embargo tú mencionas en tu comentario, que lo tengo aquí al frente mío, eh, que justamente eh, la erosión eh, eh, se minimiza producto de la cantidad de obstáculos que hay después de la tala. Eh, y esos obstáculos, bueno, es básicamente material leñoso muerto y entiendo que hoy día en general el ordenamiento de desechos se está haciendo, se está haciendo por un lado y se hace respetando las curvas de nivel, pero yo como anécdota les le, le voy a contar, cuando yo era chico acá iba a jugar a, a canchas de tenis con mi amigo, que las canchas eran estas canchas de tenis de ceniza, eh, que son las que prefiere Nadal, ¿cierto? que es muy bueno en las canchas de ceniza, Rafael Nadal. ¿cierto? Bueno, ahí no solamente teníamos el, el, la, la, el, el piso de estas canchas de ceniza, ¿no? sino que teníamos las cenizas que nos caían de, las, de los bosques que estaban siendo sustituidos acá en Valdivia en ese tiempo eh, durante todo el verano. Incluso había días que se nublaban producto. Entonces, imagínense ese tiempo que se hacía talas raza, Bueno, en ese caso eran talas razas de bosques nativos sustituidos, fundamentalmente. Pero después se siguieron haciendo talas razas de plantaciones en que se quemaban los desechos para habilitar el, el, el terreno para efectuar plantaciones. Eh, y hoy día estamos ya con un método de, de, de, de acompañamiento de desechos y ordenamiento de desechos después de las cortas, que es un avance significativo. Y eso efectivamente es una demostración de que podemos hacer las cosas eh, mucho mejor. Y me alegro que se, se estén obteniendo ese tipo de re resultados, pero eso no se puede generalizar. Tal como dijo Pablo, hay situaciones donde sí efectivamente esos problemas ocurren. Y aparte de eso, ese no es el único problema, como lo, yo traté de ilustrar que hay, hay, hay varias otras cuestiones eh, en esto. Y justamente, a propósito de lo que dice Simón también al final, si aquí no se trata de amigos y enemigos, se trata de manejar mejor el territorio. Eh, y, y para eso pongamos nuestra mejor disposición y lo que tiene que entender la, la industria, la empresa forestal, la gran empresa, que no pueden seguir actuando solamente en función de rentabilizar sus ganancias. No puede ser esto solamente rentabilidad privada. Hay sociedades, hay comunidades alrededor de las plantaciones en el territorio, que tienen que ser consideradas también cuando se hace el manejo de las plantaciones, particularmente cuando son patrimonios tan grandes. Eh, muchísimas gracias. Eh, yo comparto absolutamente todo lo que planteas, Pablo, y, y bueno, también aquí viendo un poco los comentarios, eh, obviamente toda la discusión legislativa se tiene que dar en un marco con un sustento científico. O sea, por algo... Durante, en la academia, se ha desarrollado por muchos años investigación e investigación seria, que ha tenido mucho reconocimiento no solo a nivel nacional, sino que internacional. Entonces, ¿por qué no ocupar eso y sentarse a todos los actores a conversar de cómo vincular ese trabajo que se ha hecho para poder incidir en las políticas públicas? O sea, prácticamente eh, los instrumentos del for sector forestal deben ser dentro de los más desactualizados que hay y se han dado los procesos, de discusión legislativa más largo que deben, haber, que deben haber habido en el país. Entonces, eh, en ese sentido, es súper importante eh, contemplar que todos los cambios tienen que ser con un respaldo, todos los cambios en política tienen que ser con un respaldo técnico, científico, y también aquí resalto, no se trata de pelear bosque nativo versus plantaciones forestales, porque ambas son necesarias para el desarrollo del país, pero sin embargo hay que buscar formas de poder regular y tener un desarrollo más integral y armónico con los territorios. Eso es lo que, eso, a eso es lo que tenemos que apuntar como país. Bueno, sé que hay varias preguntas y, y hay harto de entusiasmo, pero eh, lamentablemente nos ha concluido el tiempo, así que quiero agradecer la presencia de todos y todas en este taller. Esperamos que no sea el último, obviamente, porque este es un tema que tiene que seguir discutiéndose en la sociedad. Y no, y no solamente eh, sobre la, la tala raza, sino que eh, en general del modelo forestal, ¿habrá voluntad política para poder mejorar la condición actual del modelo forestal que tenemos en Chile? Contemplando todo lo que, lo que está ocurriendo en el país como agrupación, como uno de los actores del sector forestal y de la sociedad civil, creemos que sí. Y se debe abrir el rebat, el debate no solo en torno a la regulación de la industria forestal, sino que en torno también al manejo integral del territorio, como estábamos conversando hace unos momentos, respetando sus capacidades y contribuir a que exista un desarrollo más armónico, redu reduciendo los impactos negativos eh, en las personas y en los ecosistemas. Ecosistemas, cuando hablo de ecosistemas, no solamente el bosque nativo, sino que en la zona norte, del matorral y donde eh, la desertificación está causando trago y avanzando hacia la zona sur de Chile sino comprometer los derechos y seguridad de los habitantes de este país, como así también enfrentar las series problemáticas que nos van a afectar posterior a la crisis sanitaria que vivimos, como es la pérdida de la biodiversidad, el avance de la desertificación, como lo comenté hace un momento, la sequía y, y los desafíos e incertidumbres que nos presenta el cambio climático. Y por ello esperamos que bueno, sigamos en el debate, que nos, siguen, nos, nos sigan apoyando y compartiendo información levantando todos estos temas para que incluso se proyecten en la discusión constituyente para ver de qué manera se pueden se pueden abordar, porque Chile lo necesita. Y transmitir estas temáticas, no tener miedo a discutir y conversar, transmitiendo estas temáticas, por ejemplo, a, a, a parlamentarios. O sea, aquí necesitamos una actualización del sector forestal. Esto es una realidad. Así que eh, quiero agradecer eh, a todas las personas que nos han acompañado, a la excelente disposición de Sergio y Pablo en este taller, y los invito a seguirnos en nuestras redes Bosque Nativo, en la página web, en el Instagram, en el Twitter y el Facebook. Así que muchas gracias a todos y todas, que estén muy bien. Un abrazo. Gracias a todos y todas igual. Gracias a todos que estén bien.